Elsa o Sequeda les contesto a sus seguidores preguntas como el sexo de su bebé. El sexo del bebé también se puede saber a través de una prueba de sangre. Ahí le sacan los cromosomas del bebé si es niño o niña. Y cómo fue la reacción de su pareja al saber la noticia. Ay no, ustedes, le grabé un video y se lo voy a subir. Se lo... Tengo varios videitos grabados. Ay, miren, tengo en desorden cuando yo me di cuenta, pero pedacitos, pedaceados, no sé si los puedo juntar y hacer uno solo, pero el de David sí lo tengo grabado, así que Le sí. pidieron que se quitara el filtro para ver su rostro de embarazada. Bueno, ahorita no tengo filtro, chicas, este ayer se estuve usando filtro, pero hoy en el día que andaba con los lentes, no andaba ahorita tampoco ando no me han salido manchas dicen que algunas chicas sí les salen manchas pero también, este no he salido, no me he expuesto mucho al sol no porque no he querido, sino porque pues como no han andado saliendo este He estado aquí encerradita, pero sí me voy a poner bastante filtro solar porque me han dicho que con esto de las hormonas que andan alborotadas, pues se nos puede manchar este, la carita. También, ¿qué piensa del cambio en su cuerpo? Miren, les voy a ser honesta. Yo, así de miedo de salir embarazada por las cirugías, era lo que menos tenía porque, gracias a Dios, yo tengo demasiado accesible las cirugías estéticas pero demasiado, demasiado, la que yo quiera. Lo que a mí me daba así como miedo era eso de los síntomas, no aguantar y no poder dormir. Era como que, Dios mío, eso es demasiado. Pero bueno, aquí estoy ya en la lucha, como decimos en Honduras, ya estoy encaramada en el macho. Algunos dudaron sobre su embarazo. No, ustedes es tan chavaca, no me cree. Pucheca, es cierto que yo soy cabra loca, pero no bromearía con Oh, Dios mío, qué bárbara. Este, no bromearía con algo así, ustedes. No bromearía con algo así. Pero algunos la felicitaron. Ay, muchas gracias, Dios le escuche. Porque siempre así como que uno, no sé, yo quisiera hacer tantas cosas, pero al mismo tiempo me siento como que no sé si voy a ser capaz de lograr tantas cosas que tengo en mente. Pero bueno, para eso las tengo ustedes, para que me ayuden, me den consejos, me den tips. Además le dijeron que la vida de madre la va a cambiar. Mire, eso es verdad. Yo le voy a decir que, no tal vez desde el momento en que supe que estaba embarazada, pero sí si a medida yo iba avanzando en el proceso. Hoy por hoy te digo que yo veo la vida de otra manera, así como se los dije en mi video. Era como que estaba ciega y se me cayó la venda. Y ahora sí si veo la vida como es. Antes yo la miraba desde otro punto de vista, lo que yo conocía como vida, ahora veo que era mentira. Es, ahora estoy viendo la verdadera vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ojalá yo hubiera pasado por este proceso antes, ojalá hubiera salido embarazada antes, para ver las cosas como las miro ahora. Porque siento que es muchísimo mejor. Y por último, porque su marido no ha compartido la noticia. No, no nos hemos dejado Bueno, lo que pasa es que yo quería subir el video con ustedes Yo le dije, mira, yo quiero grabar el video Porque no sé, o sea, uno cuando es madre como que Ay, no sé cómo decirle que sin que se escuche feo ni, No sé, Dios mío, dame sabiduría en, mi, en mis palabras <risa> Uno como que ya el primer lugar como que es de tu hijo ya O sea, vos, ay, no sé cómo explicarlo Como tu hijo, vos lo sentís que es solo tuyo Que... Entonces no sé si todas las madres son así. Entonces yo era como que no, yo quiero decirlo, yo lo quiero decir a mis seguidores, yo quiero porque yo soy la mamá. ¿Qué opina usted será verdad el embarazo de Elsa?